Muy buenas mis amigos más recalcitrantes y reconcentrados amigos tóxicos hoy tengo que hablar de algo que porque la actualidad lo toca, la actualidad es así hay que tocar el tema de, del horizon bueno, estoy leyendo ahora mismo a un, compañero, a un compañero que dice cosas que son... pero también me estoy... Eh, estoy, la verdad es que estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado por la sencilla razón de que veo que cada, que, que siempre los de equipos intentan no a la guerra. No a, yo, a mí yo no lo soporto, no lo soporto, de verdad no lo soporto. No lo soporto. Cuando el jalo, ja jajaja, ja, toma jalo. ¿Sacaron vídeos de Halo? Yo saqué vídeos de Halo. Lo podéis ver en mi canal. En, en, perdón, en mi canal, en mi Twitter. Bueno, en mi canal también seguramente habréis puesto vídeos. Y de todos los vídeos que, que, que tengo, compro, juego... O sea, si hago alguna captura... No me importa tampoco tanto lo de los bugs, salvo si son. Los típicos errores que, que te, te, te fastidian la experiencia de. La, exper la experiencia de estar jugando y que te vamos. Como un Coitus Interruptus. ¿no? Coitus inter Interruptus. O algo así, lo que, que se decía, no me acuerdo. Dice, hace poco con poco. Con Pokémon Arceus. Luego ahora con, con Horizon 2 el mes que viene será con el GTA 7 eh, perdón, el GTA 7 mucho, no ha, ni ha hecho el GTA 6 todavía el Gran Turismo 7 y el Kirby dentro de unos meses con el eh, God of War 2 de verdad, de, o Starfield ¿de verdad piensas que va a salir este año el God of War? solo lo pregunto y así seguimos toda la generación aguantando una cantidad de chorradas y hate excesivo a todo juego exclusivo de cualquier plataforma y ya cansa. Sí, cansa, cansa, cansa, cansa. Una cosa es venir y aquí, venir aquí en Twitter ¿no? y exponer los fallos o las virtudes ¿no? de un producto... Eh, o juego, que es normal Y otra, venir aquí solo a tirar mierda Porque sí, y puro odio a la otra comunidad macho Soy el primero en criticar a la prensa a la, O a la compañía sin hacer Si hacen, si hacen algo mal eh, Y sigue dices pero a la hora de valorar una consola o un juego o, o juego, intento ver siempre sus defectos y virtudes sin dejarme llevar por ningún youtuber o comunidad, y sin estar días y semanas enalteciendo exageradamente solo los defectos del juego, macho. Un poco de humor y tal, vale, pero tanto ya cansa. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando lo hacen con Craig, ¿eh? Cuando lo hacen con jalo, mmm, lo hacen con maldad y les va mal. Y les va mal. Porque cuando lo hacen con jalo, ¿qué es lo que hace un Xboxer? Que se ríe. ¿Qué es lo que hace un Xboxer? Que se lo pone hasta hasta en el perfil. ¿Qué es lo que hace un Xboxer? Se lo, lo convierte en una nevera. ¿Qué es lo que hace uno de Sony, cuando le sacas las vergüenzas, porque en verdad le estás sacando las vergüenzas no me diga de que esto no es real por ejemplo, ¿no? O sea, me está, eh, también lo que estáis diciendo es muy peligroso que lo que estamos viendo, que pasa? ¿que no es real? que no estamos viendo bugs, que no estamos viendo errores que van más allá eh? van más allá eh? vamos, a, mira, vamos a ver a, a ¿queréis ver a loy patinando? bueno, lo que pasa es que este vídeo sí que está bueno, pero vamos aquí patinando, pero patinando. Venga, vamos a verla. It's time to stop. It's time to stop, ok? No más. ¿Dónde the fuck son tus padres? ¿Quiénes son tus padres? Stop. Por cierto, este es el único vídeo que voy a poner. ¿Os habéis coscado de lo que ha pasado? No, porque estaba ese hablando, ¿no? Vale. Lo voy a repetir un poco. Uh -huh. aquí, bien. Momento en el que yo me fijo como jugador, ¿vale? Indiferentemente de la cantidad de niebla que ya estoy viendo, indiferentemente de si lleva trenzas, rastas y el pelo lacio al mismo tiempo, que eso eso, eso Nadie, nadie lo ha dicho, pero, pero es lo más antinatural que he visto yo en mi vida. Pero bueno, porque las rastas son difíciles y, por cierto, bastante dolorosas. No, no os habéis puesto yo con el pelo largo, una vez me puse rastas y, y, y duelen. Te tienen que hacer así. Te tienen que coger el... El de esto, te tienen que hacer así. Y tirar. eso Es un pero vamos, que lo, lo, lo que está claro es que en el mundo de Aloy el tema de la cosmética femenina va bien bueno, vamos a dejarlo de broma y vamos a analizar esto que me parece a mí más importante que lo que hemos visto antes lo que hemos visto antes es a, a, a, patinando a Aloy ¿no? pero eso es un bugs son bugs que, les, que, que el juego acaba de salir que es normal que haya bugs Vale. Por un lado, es que no hay juego que no se libre. Sobre todo si es de mundo abierto o sobre todo si es un juego muy grande. Eh, cuando, cuando hay un, un, una gran cantidad de cosas, tareas, etcétera, etcétera. Hay problemas de este tipo. Entonces, ahí le tengo que tender la mano... No a Sony, sino a Guerrilla. Y a todas las desarrolladoras de juegos. Por favor, señores, ser un poco... Si queréis analizar realmente el juego... Ahí, con el zoom, fotograma por fotograma... Pues por lo menos hagámoslo bien. ¿Vale? Hagámoslo bien. Vamos a hacer un ejercicio... Por ejemplo, con la izquierda... Con la con la, con la izquierda... No, con la inteligencia artificial. Aloy lanza un... un lanza un ataque a un enemigo ¿qué ha pasado? lo repito yo creo que lo habréis visto ya varias veces pero aún así os lo voy a volver a poner para aquellos también que no lo hayan visto bien ¿qué es lo que ha pasado? No. y ahora viene lo peor La flauta. El enemigo, la, la inteligencia artificial, ha esquivado de una manera tan exagerada el ataque de Aloy que se ha incrustado directamente en la pared. Y por lo tanto no puede hacer nada. Ya podría ser el, el mayor jefe, podría ser el jefe final y se lo carga. Porque se ha quedado torado. Eso es grave. Esto que estamos viendo es grave. Mira. Así mato, así mato yo. Vamos. Así mato yo a todos los enemigos de un juego. Bueno, este no me interesa tanto. Aquí, aquí por ejemplo, esto es un interior. Esto es para que veáis eh, que lo del tema de... de, de de la niebla, es que es exagerado. Es exagerado. Porque estás en un interior, cojones. Que estás en un interior que no debería mira, Y además, fijaos, fijaos, mira, me acerco, ya se empieza a ver, eh, eh, ya se empieza a ver el pasillo. Desaparece la niebla. La niebla no desaparece, señores. Si hay niebla, hay niebla. ¿Me entendéis? Si desaparece... Si el planteamiento... ...real... ...del juego hubiera sido... ...por aquí tiene que haber niebla... ...y deciden poner niebla... ...la ponen... ...pero la ponen de manera de que además... ...tú la cruces... ...sin que se disperse... ...porque no es normal... ¿eh? ...que me alejo, me acerco... ...ahora se ve el pasillo, me alejo, no se ve el pasillo... ...ves... ...hombre ahí es donde ahí es donde dice uno están tapando carencias muy grandes bueno vale luego en el modo de foto porque aquí mirar los detalles de los árboles muy bien vale vamos a ver los detalles de los árboles vale no serán los árboles del fondo no los árboles del fondo no no te a los árboles de aquí al lado vale a ver lo, los detalles de los árboles mm. Mm. sí también me estoy dando cuenta de los detalles del agua vaya vaya tela The Witcher 3 tiene, tiene mejores riachuelos. Sigamos. Aquí es donde se nota que el juego... Aquí es que voy a dar una, una de cal y una de arena al juego, ¿vale? Me voy a dar una de cal, como un sándwich de col. Aquí ya mejora, mejora sustancialmente los, los, los personajes, ¿no? Lo mismo que le pasó al Halo que no era el resultado final. Y en cuanto a los bugs que están ocurriendo, que no dudo que son, que, porque es que lo estamos viendo. Mira, no puedo poner música, puedo poner música... Bueno, está luchando y hace un, una técnica que es muy conocida en el mundo del gaming, que es el, el, el patino sin moverme. Me llevo dos espadazos en la espalda y no sangro, todo oscuro. Bien, pero vamos a ver. Ahora ya sí, ahora ya sí que sí. Bueno, aquí ya, bueno, bromas y tampoco está mal hacer bromas. No pasa nada por hacer bromas, no pasa nada. Esto que es que hemos entrado, en una que habéis entrado, en una floristería a hacerle fotos a las flores. Esto se vende en las floristerías, ¿eh? Estos son helechos, hiedra, Vamos. Una... Vamos, una cosa... Increíble, buenísima, vamos. Está todo lleno de flores de pascua... Y de mierda de... Vamos. Creo que Esta planta se llamaba... Ah, no me acuerdo el nombre ahora de la planta esta. Bueno, otra. Viendo ahí el... el el paisaje, si es que se ve algo ¿no? del paisaje uy, pelavergas, uy, pelaverga, uy pelavergas, uy pela que yo, yo uy es un fucker, ¿eh? Yo creo que hay, hay con pelavergas hay Esto es lo que se refiere a los cambios de iluminación al moverse son normales. A ver. También creo, creo que está siendo, grabado, está siendo grabado por un.. Por un móvil, ¿no? Está grabando por un móvil. Eh, cierto, bueno, la fauna tampoco es muy abundante, como digo. Vuelven a, a, a aparecer las mismas plantas. Okay. Tampoco, tampoco tampoco se ve feo el, el juego como para escupirle en la cara, ah, por dios este detalle sin embargo me llama mucho la atención gracias Agustín de Big Napia, gracias por el, la, el detalle porque es algo que no me cuadra, no, no me cuadra que en el mundo futuramente post-apocalíptico de la humanidad eh, las cosas funcionen de otra manera tan tan distinta es decir, si esto es un camino ¿eh? y todos los que hay, hayáis vivido en el campo lo sabréis el camino se hace al andar y cuando tú andas o, o caminan los animales por cualquier sitio, montan un camino y este se ve que es un camino esto es el camino a, a, al jacuzzi de tu casa. Por eso está aquí, tanto toda humareda, digo yo. Ahí subiendo para arriba está el jacuzzi. O los baños ter termales. <ríe> Madre Dios. Bueno, aquí vemos a nuestro compañero, nuestro primer compañero, que ya podía ser de esto. Y bueno, pues como digo, para centrarse en tapar las carencias... nos centramos en, lo, en los... en los, enfocamos toda... la nitidez... En, lo, en los planos centrales... aquellos en los que... sí o sí... se tiene que ver a la mayor perfección... a los personajes... todo lo que está al lado... fuera... y ya de paso te digo... que eso es el ray tracing... mentira... el ray tracing... sería que se difuminaría por esta banda de arriba y por esta banda de abajo centrando toda la nitidez en la parte de en medio como si fuera una bandera y el arco más grande es el del centro esto no me vengan con esas chorradas porque yo sé lo que es el Ray Tracing y, y ya está bien ya está bien ya de mentirle ya a la gente ya está bien ya de decir cosas sin saber y, y de poner a la gente a todos como idiotas y encima todo tú no comentes no ya estoy ya un poquito cansadito ya aquí de algunos ¿eh? pues esto no es niebla no no porque es que todavía hay gente todavía hay gente que dice que, que, que, que, que nada más que hablan de niebla pero si es que nada más que hay niebla ¿de qué quieres que hablemos ¿de qué quieres que hablemos? en fin La polémica del detalle, ¿eh? la, la, polémica, la polémica del detalle de las, del pelito, que por cierto, esto se ve súper antinatural, estas arrugas se ven súper antinaturales totalmente. Aquí yo no veo hiperrealismo, ¿eh? no, no, no. Se la podéis vender a Pericles de los Palotes, pero a mí esto no me lo vendéis ustedes como si esto fuera. La hostia, porque ya llevamos ya tiempo viendo este, esta, esta misma calidad, ¿vale? Esto va a empezar. De esta foto, una cosa muy destacable. Vamos a ver. Entiendo que haya humedad, más bien brisa, una especie de neblina húmeda. Porque hay un, dos cascadas. Hay una cascada, ¿no? Dos, que se divide en dos, ¿no? Pero aquí... Aquí, mira, me voy a poner un poquito más chiquitito para que veáis la para que veáis el alcance de vuestra de vuestra de, de, de, de vuestra mala cabeza de vuestra mala cabeza que os lleva a, a, a jugar a estas cosas y luego uno tiene que comentarlas hombre es que ay, vamos a ver aquí qué cascada está cayendo para que haya niebla o que haya brisa o haya, o se mueva el agua de esa manera y esto esto es que no puede estar peor definido La definición. Muy mala. Y ya luego si nos vamos a vídeos en los que se ve claramente cómo, cómo capea eso. Es ya la... Vamos a ver aquí. A ver si encontramos otro vídeo por aquí. Bueno, esto es una cinemática. Se ve perfecta. Fijaos que ni los mofletes eh, son enormes. Es chica guapa. Movimiento rápido, fluido, perfecto. Una, es una cinemática, pero bueno, se ve bien. Vale, lo que no se ve bien es esto. Esto se ve un, po, un tanto raro. Ahora comienza la noche y con la noche vienen las luces, ¿no? Bueno, también por el día hay muchas lucecitas ahí, bueno. Niebla. <ríe> Venga, vamos a tapar el pueblo entero, joder. Vaya vela. ...bueno... ...decirlo ustedes... ...¿qué es lo que veis?... ...mira por lo menos el cielo está bonito... está bonito esa noche... ...y las cosas... ...como digo... ...que están cerca... ...son las que mejor se ven... ...las más nítidas... ...estamos en modo de fotografía así que tampoco... ...tampoco nos flipemos... ¿eh? ...tampoco nos flipemos porque es una fotografía... ...la persona se ha tenido que parar se ha tenido que parar, ...así... y la ha podido poner miles de filtros, que ahora, uh, uy, uy, uy, bien, os habéis fijado en ese último detalle. Al final del vídeo ella toca el suelo, pero hasta que no se queda parada uno, dos, tres, ¿veis? Se, se, lo podéis ver bien. En este lado, en estas flores rojas, ahora lo veis. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? De aquí, de aquí, eh? de aquí que no se ve ahora. De aquí que no se ve ahora. Fácil. El muñeco. La protagonista, mejor dicho, ¿no? El muñeco. Al fin y al cabo. Pues se ha parado. Ya sobre un. Se ha sentado. Y ahora ya podemos cargar los gráficos. Aunque fijaos. Eh, si todavía el juego necesita. Eh, parches, arreglos, etcétera, etcétera. Y voy a terminar este vídeo ya. Me parece bastante largo. Yo creo que hemos visto bastantes cosas. Pero. Principalmente quiero que quede bien claro una cosa. Que esto va a pasar con todos los juegos esto va a pasar con todos los juegos todos los juegos evidentemente nuevos tienen una, una cantidad enorme de cosas el Daylight que yo lo recomiendo y es un juegazo tiene bugs todavía Estoy a ver cuando llega el primer parche a este le tendrá que llegar su parche también pues claro que le tendrá que llegar su parche no. o eso espero vamos pero le, ten, le tendrá que llegar su parche por lo menos para, so, para solucionar los bugs que hay ahora, en cuanto a la gente de eh, que digo que iba a echarle un poquito la bronca a los de Xbox hombre, es que, es que, es que, es que o soy demasiado buenos o ya sabéis porque os están machacando todos los días con todos los juegos que saca Microsoft ¿m? y con juegos que ni siquiera saca Microsoft, pero también los machacan y os machacan a ustedes por jugarlos y ahora vais de buenos. Que, porque realmente soy buenas personas, lo sé, pero, pero tampoco seamos tontos. A ver. Este juego puede ser mil, mil, mil, mil veces más bueno que el primero. Pero tampoco es un Goti. No es un Goti. Porque ya, ya están diciendo, yo abuelo a Goti. ¿Qué pasa? Que para ti, como no, hay, como no hay nadie que haga más videojuegos que Sony, pues entonces ya el Goti para ellos, ¿no? En fin, señores, nos vemos en el próximo capítulo, en Toxic Game Channel, por favor, no le hagan caso nada más que a vuestro corazón, y hasta Y decir las cosas con sinceridad, dejaos ya de tanta palabrería, de tanto buenismo, que no engañáis a nadie. Hasta la próxima amigos, nos vemos en el siguiente capítulo.